¡Hola familia SWA! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Para los que les gusta el cine, tengo un lugar muy especial aquí en Dublín. Se llama el Irish Film Institute, así que acompáñenme. Fundada en 1943, este instituto se encuentra a dos minutos del Temple Bar y cuenta con tres salas de cine. Bueno, desde que se fundó pasó por varias facetas, pero su principal objetivo es de preservar, exhibir y educar sobre el arte del cine. Este es un espacio cultural en donde uno puede encontrar desde cine irlandés, cine independiente y cine internacional. Como podrán ver en las carteleras, no es el tipo de cine convencional que vamos a encontrar en una sala de cine comercial. Entonces esto es para personas que realmente tienen un gusto específico y particular por el cine. Además, este es un lugar de exhibición de una estatuilla de los premios Oscar y de los premios Emmy que le fueron otorgados a Josie McCaven. Es una directora irlandesa y lo podemos ver en la ventanilla de allá. Lo bueno de ser estudiante y tener la visa de estudiante es que puedes tener acceso a muchos beneficios. Por ejemplo, acá en el Irish Film Institute puedes sacar una membresía anual por tan solo 20 euros. El precio normal está a 35. Dentro de estos beneficios es tener descuentos a los tickets para las, para las películas, tener descuento del 10% en la cafetería, en el restaurante, tener acceso a la información de qué películas se van a transmitir en las salas y muchas otras galas y festivales que se dan a lo largo del año. Por ejemplo, justamente en este mes hay el Dublin International Film Festival que es un festival donde están proyectando varios cortos, películas independientes y películas irlandesas, justamente para promover esto. Y encontramos de todos los países, ya sea de Francia, de Bélgica, de Dinamarca, incluso de Chile y otros países de Latinoamérica. Entonces, a los que les gusta el cine, este es un muy buen lugar para ir a disfrutar. También aquí en la entrada podemos encontrar la tienda del Irish Film Institute, en donde podrán encontrar bastante material cinematográfico, eh, mucho contenido en DVD, en Blu-ray y también en libros. Así que si les interesa algo, chequenlo, está muy, muy interesante. Si te interesa el cine independiente o darle un vistazo al cine irlandés, este es el lugar indicado para mí. Si quieres ver otro lugar conmigo, nos vemos en otro video. Don't.